Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar todos tus hábitos financieros, tus hábitos de mentalidad, qué es lo que te repites a diario antes de hacer trading, qué es lo que piensas, qué es lo que gestionas, qué emociones sientes. Tienes que prestar atención a todos esos estados mentales porque eso es lo que te va a producir que tomes cierta acción frente a los mercados financieros. Y no solo en los mercados financieros, sino también en el día a día, en la vida. Y es que muchos quieren tener mucho dinero, pero no están preparados para mantener ese margen de dinero. No están preparados para ganar esa cantidad de dinero. Entonces, puedes ganar mucho, puedes hacerte 500 dólares en una operación, puedes hacerte 2 mil dólares en una operación. Pero si los haces hoy y no lo mantienes a través del tiempo... ¿De qué va a importar? O sea, ¿qué importancia va a tener eso? Si al final vas a perderlo todo, si al final vas a llegar al mismo punto. Entonces, el trading es para conocerte a ti mismo, para obviamente para invertir y ganar, pero esa solo es la consecuencia de que estés tomando buenas acciones frente a la gráfica, de que estés gestionando tus emociones, de que estés clarificando tu mentalidad en el día a día, de que conozca tus patrones de mentalidad. Es importante que te sientes en la gráfica y analices buscando, obviamente, los puntos institucionales, pero también es importante que mires por qué estás operando ese día, que mires si estás haciéndolo por dinero o si en realidad estás buscando un buen negocio, porque recuerda, que se gana es por el espacio que hay entre la compra o la venta, es decir, ganas por la diferencia de precio. La, el lotaje solo es una consecuencia de la cantidad de la base que hay en mi cuenta, ¿listo? Entonces obviamente te puedes apalancar, pero tienes que tener mucho cuidado porque si estás haciendo Forex, y estás tomando radios beneficio muy cortos, yo te sugiero que te pases a índices sintéticos. Esto ya es mucho más psicológico y por eso todo esto lo explico dentro de mi canal Elite de Telegram. Ahí es donde te llevo de la mano, te explico todo, te comparto mis análisis, te digo dónde yo tengo mi mira, dónde estoy esperando el par. Obviamente ahorita nos estamos dedicando mucho más a los índices sintéticos, ya estamos dejando del todo Forex obviamente yo sigo tradeando forex lo que es que me gusta mucho el oro contra contra el dólar o la plata contra el dólar entonces si quieres saber mucho más a profundizar a profundidad si quieres estudiar el trading de manera profesional yo te llevo de la mano yo te ayudo yo te paso los análisis yo te doy el soporte que necesitas y te voy a llevar al siguiente nivel no olvides contactarme aquí abajo y recuerda lo que acabamos de hablar qué tipo de mentalidad tienes cuando te sientas frente a la gráfica un abrazo traders.